Explorando Costa Rica Viaje a la península de Osa en busca del misterio Estás entrando a Lárquem Lárquem Lárquem El universo oculto de Oxlack Investigador Bueno son las 5, 5 con 10 de la mañana bueno, Me voy a levantar porque vamos a hacer un viaje de 5 horas aproximadamente Hacia el sur de Costa Rica en busca de las esferas pétreas Así que no sabemos con qué nos vamos a encontrar Ni cómo sea por allá que vamos a ir a la aventura Juan Pablo y su papá tomaron carretera rumbo a la península de Osa Un poblado al sur de Costa Rica tan apartado que ni los mismos costarricenses han ido y es que no tendría para qué hacer un viaje de 5 horas por carretera hasta ese pequeño pueblito. Pero para mí es una gran ilusión, solo me separan 5 horas de investigar el primer misterio del mundo marcado en mi lista. En el camino nos detuvimos en un estacionamiento en donde pude grabar este extraño árbol que tenía vainas. No pregunté cómo se llamaba o si era comestible. Si hay alguien de Costa Rica aquí viendo el video, escríbame estas dudas en los comentarios, se los voy a agradecer. Más adelante nos detuvimos antes de cruzar un puente. Juan Pablo y su papá me tendrían una sorpresa, algo que jamás había visto en estado natural. ¿Dónde estamos? Estamos en Río Tárcoles, río famoso Tárcoles. por los eh, cocodrilos Qué paran ahí. Wow, wow, esto en la vida, eh. En la vida había visto algo así. Estamos en el Río Tárcoles, en dirección hacia Osa, pues nos encontramos con este puente y acá abajo, pues como ustedes pueden ver, hay muchos cocodrilos. Te dije que había dinosaurios aquí, tacho, ahí están, yo te lo cumplí. Las familias se detienen aquí para admirar a los gigantescos cocodrilos, un espectáculo muy digno de Costa Rica y su maravillosa preservación. Tomamos camino hasta hacer una parada más ahora para ver desde lejos la playa de Jaco, una pequeña ciudad turística en la costa del Pacífico Central de Costa Rica. Vamos rumbo a la península de Osa, pero primero pasamos aquí sobre la carretera a admirar la playa de Jaco. Esperamos algún día regresar, pero por el momento solamente nos quedó de paso, así que una panorámica de la playa de Jaco. Las 5 horas nos hacían pesadas. En realidad, cada kilómetro avanzado era una emoción mayor para llegar a la tierra prometida. En la península de Osa Entonces aquí uno, bueno, sigue al sur y sí. entonces, Vamos a pararnos vamos a por ahí lío, Vamos a, vamos a parar hay, por ahí y preguntamos Hay un desvío allá a la izquierda, vamos a ver mar norte a la izquierda, nos vamos hacia la izquierda Era muy buena hora Así que antes de llegar a buscar hospedaje, decidí ir directamente al lugar de la leyenda, en donde se había descubierto el misterio. Y mi sorpresa fue gigante, cuando ya dentro del pueblo, al dar una vuelta, aparecieron ante mis ojos, los primeros vestigios del gran enigma. Pero vea, ahí estoy viendo ahí, las la primeras esfera esferas Obvio, vea. en plena calle. Pero esas son de verdad, o parecían originales, sí. porque no son totalmente esféricas. Me parece que la erosión las ha dado. Las ha, las ha. Estamos llegando aquí cerca de Finca 6, que es donde pues, está la historia de las esferas, el misterio de Costa Rica, el misterio más grande al parecer para mí. Y nos encontramos aquí en una vuelta, pues estas, estas esferas. Y lo más increíble y lo más bello de todo esto es que seguramente estas esferas tienen la colocación original. Es decir, han estado aquí desde que se realizaron. Están partidas a la mitad, ¿verdad? Esta parece enterrada. Esta parece enterrada, esta enterrada esta sí. Parece la mitad, sí. La primera sensación es inigualable. Habíamos llegado al pueblo de las esferas de piedra. Las aquí encontradas, parecían estar esperando mi llegada. El recibimiento, a un corazón empeñado en conocerlas. La puerta a lo que vería más adelante. Por el momento solo me quedaba hacer más preguntas mientras las tocaba. Apenas era pedacería, y al haberse descubierto miles, notaba el poco interés a su existencia por la cantidad de ellas más que por su significado, no me malentiendan. Creo que la emoción se apoderó del grupo y el papá de Juan Pablo nos expresó esto antes de la llegada a Finca 6, lugar del origen de la historia. Para usted, ¿qué, ¿qué significan las esferas? Bueno, desde pequeño uno escucha hablar sobre estas esferas. Yo creo que son parte de nuestra historia, de una una historia muy antigua, creo que a la que en algún momento podamos de alguna manera hacer un, un estudio exhaustivo científico y en algún momento nos digan a los ticos lo que realmente son y significaron para el pasado de nuestras eh, culturas esperemos que ese momento se dé la última parada antes de internarnos en la selva y observar las piedras como originalmente fueron descubiertas fue el Museo de Finca 6, en donde a pesar de tener pocas visitas, sus instalaciones son de primera calidad y la información que se tiene ayuda mucho con la interpretación y teoría sobre lo que pudieron haber sido estas piedras. ¿No se ven? Está señalado nada más porque si lo descubren, ¿verdad? se pueden dañar por este, aguas, inundaciones. Esta parte de aquí es la carreterita esta, donde pasan hasta aquí, llegan hasta aquí y está la parte donde se hace. Armados con un mapa y sin un guía, ya que el calor en esta parte del mundo es insoportable, comenzamos a internarnos en la selva en busca de las piedras. Y la primera apareció. Era de un tamaño pequeño, pero me sorprendía a su perfección. Estaban colocadas cerca del lugar de su extracción en muchos de los casos. Y para quienes aún no tenía la dicha de observar alguna de estas, es muy buena pieza de recibimiento. En el camino pude distinguir aún parte de la infraestructura de la compañía bananera que en los años 30 descubrió este tico. El sol era tan fuerte que nuestras cámaras captaban el golpe de calor. Literalmente es un horno que nos cocinaba a cada segundo. La deforestación a causa de la explotación de las compañías bananeras aún era visible. Y a pesar de que estas áreas fueron saqueadas, aún se pueden descubrir tesoros bajo la tierra, esperando ahí desde hace cientos de años. Estamos llegando a otro de los sitios eh, donde originalmente estuvieron las esferas y todavía se encuentran dos esferas que no han sido removidas de su lugar. Y precisamente aquí fue donde pasó la compañía bananera y al escarbar sacaron las esferas, pero estas quedaron todavía enterradas. Así que son dos esferas, no sabemos las dimensiones, pero se alcanza a notar sobre el suelo, están expuestas. Así que vamos a ver, estas esferas están en el lugar original. Donde se asentó la civilización que la realizó Aquí mismo quedaron para la historia Entonces este, este lugar debe de ser protegido Porque seguramente, seguramente lo que hay por debajo Guarda todo ese misterio Y además guarda la historia de los nativos que aquí estuvieron Vamos a... Lo que puedo notar a, a primera impresión De ver esta esfera original en el sitio original es que el paso del tiempo ha dejado estragos en ella. Se, se nota cómo ha estado expuesta y todo el deterioro que tiene. Se ve avejentada. Seguramente tienen miles de años en este lugar. Pero por debajo, si podemos observar, la piedra está totalmente lisa. Así que por debajo todavía está totalmente en su con todo su, su esplendor. Pero por arriba ya el deterioro la, la ha destruido y ahí encontramos otra, otra de las estrellas. Voy a tomar una ¿no? fotografía. Al finalizar la década de 1930 en las tierras del Delta, se inició el cultivo de extensas plantaciones de banano, dejando al descubierto importantes asentamientos precolombinos y diversos restos culturales, entre los que sobresalen las esferas de piedra, cuya existencia no se conocía hasta ese momento. Los primeros arqueólogos en documentar los sitios con esferas fueron Doris Stone en 1940 y Samuel Lundrup en 1948. Ellos registraron conjuntos y alineamientos de estas esculturas en sus estados originales antes de que fueran alterados por las labores agrícolas y las excavaciones ilegales. Pero fue hasta 1990 cuando el gobierno da protección y conservación a estos yacimientos arqueológicos únicos en el mundo y orgullo de Costa Rica. La última parte del recorrido era adentrándose en la selva. El punto en que, en lo personal, pudiera interpretar como el logro de haber llegado hasta acá. Mientras avanzaba entre la maleza, reconstruía en mi cabeza la historia de su descubrimiento. Y el cómo antiguos exploradores e investigadores del misterio me habían inspirado a leer sus libros. Desde niño, quise seguir sus pasos. Y el primer misterio que soñé por investigar fue precisamente este, Oculto en la selva de Costa Rica Mi espíritu me había traído hasta aquí Todo se había dado para este momento Y avanzando como lo hacen los artistas Tras el escenario Antes de glorificarse ante el público Ese camino de terracería Era la antesala de una meta cumplida De un sueño hecho realidad De mi titulación como cazador de enigmas Y ante mí Después de años de trabajo, de ilusión, de lucha y deseo, estaban las inquietantes esferas de Costa Rica. Un sentimiento muy personal recorría mi ser. Era agradecimiento a la vida, emoción y respeto por estar en este país. ¿Y sobre las esferas, qué son? Hay muchas teorías, pero el significado que les daría sería en otro contexto. Y es que lo que estaba viviendo me daría una respuesta diferente al finalizar esta historia. ¿Serán importantes estas piedras? No se pierdan la continuación de esta aventura por Costa Rica, en donde exploré el sur del país, hablé con la gente y descubrí comunidades apartadas de la civilización. Acompáñenme en este interesante viaje en el siguiente video.